Invito al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISTE, a que nos dirija unas palabras. Muy, muy buenos días, compañeras y compañeros. Para sus seguidores es un honor poder estar en el inicio de los trabajos de esta eh, Semana Global 2015 de Enfermedades Raras o Y poder eh, saludar a la licenciada Alina Rashish de la Rosa que es nuestra subdirectora de Atención al Derecho Oriente y agradecer la invitación y felicitarla por la organización de esta actividad muchas gracias Salina saludar eh, por supuesto a Virginia y a la presidenta de esta fundación tan importante que hoy, hoy nos distingue su presencia y que está bien que nunca nunca deje a Latinoamérica que siempre estés presente a John Forman, presidente de COE, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia y visita, Sean ustedes todos cordialmente bienvenidos. Ignacio Purgos, el senador de España, muchísimas gracias por su visita a nuestro país. Al eh, compañero David de Peña, muchísimas gracias por el trabajo que está realizando en este tema tan importante. Y por supuesto que saludar a todos los integrantes de la red de pacientes, de familiares y apoyo a los que están padeciendo alguna enfermedad rara o periferia. Saludar la presencia de todos los compañeros del sector de salud de nuestro país, en especial al representante del señor Secretario de Salud Distrito Federal, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presencia. Saludos a mis compañeros integrantes del Comité Activo Nacional y a todas las compañeras y compañeros que hoy asisten a esta actividad. El ISTE tiene 55 años de servir a México. Recientemente estamos festejando el 1 de octubre el Día del Trabajador del ISTE. Y lo festejamos el 1 de octubre porque... En el primero de octubre de 1925 es cuando entra en vigor la Ley General de Pensiones Civiles y de Retirada. Aquella ley que impulsó el entonces Presidente de la República, General Plutarco Elías Calles. Y en 1969, el 28 de diciembre, se presenta ante la Cámara la iniciativa del licenciado Dafo López Mateos para que nazca el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los trabajadores del Estado, el ISTE. Este iste que tiene 21 seguros, servicios y prestaciones, y dentro de uno de ellos está, hoy, después de la reforma del 2007, el seguro de salud, que se refiere a los servicios médicos. Sin duda alguna, uno de los servicios más demandados de nuestro Instituto. Por eso es importante reconocer que a partir de la llegada del licenciado Sebastián Leo de Tejada, que en paz descanse como director general de nuestro en la administración del licenciado Enrique Peña Nieto se ha puesto más atención en este tema tan importante tan es así que hoy ya tenemos un área específica para enfermedades raras o huérfanas en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y esto tiene que seguir creciendo tiene que seguirse impulsando ¿por qué? porque dentro de nuestros derechohabientes por supuesto que también tenemos enfermedades raras o huérfanas y para nosotros, una institución que atiende a 12.8 millones de mexicanos a nivel nacional, debemos de decirle a todos los que nos visitan que somos parte del equipo de trabajo del licenciado, del licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro presidente. Pero además nos toca atender al resto de su equipo de trabajo y a sus familias, 12.8 millones de mexicanos a nivel nacional. Por eso es que es importante que hoy que atendemos a 45 pacientes con enfermedades raras en nuestro instituto, son importantes, así sea 1.000 o 10.000. Estos 45 pacientes que hoy estamos atendiendo en este servicio para nuestro instituto es muy importante, pero más importante, siempre lo hemos, siempre hemos señalado, que el que tiene la información tiene el poder. El que tiene la información, el que tiene un conocimiento, el que tiene la actualización. No el poder para sí mismo, el poder para hacer mejor las tareas encomendadas. Y qué honor que nuestro país hoy tenga estas reuniones importantes en la materia. Porque estoy seguro que a partir de esta reunión tendrán, tendrán los compañeros expertos en la salud más herramientas, más elementos para atender mejor a nuestros derechos libres. agradecer esta suma de voluntades que se dan para que esto se pueda concretar el día de hoy dar la bienvenida a todos los compañeros que nos visitan de otros países que se sientan en su casa y estoy seguro que los que es la primera vez que visitan nuestro país seguramente se van a enamorar de México y van, van a regresar saludar y felicitar a todos los organizadores y que sepan que los trabajadores del ISTE tienen un alto sentido de responsabilidad, tienen un alto compromiso con su trabajo y están dispuestos a capacitarse todos los días para hacer mejor las tareas encomendadas. Señalarles que orgullosamente somos servidores públicos, orgullosamente somos ISTE, orgullosamente somos Santiste. Muchas gracias, bienvenidos, éxito en sus trabajos. Luis, Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISTE. Y nuevamente solicito las palabras del licenciado David Peña. Una bueno, de acontecimientos, uno a veces se olvida de algunas muy importantes presencias. Beatriz Yamamoto, que es exdiputada, por favor, ex diputada de la República, hoy un. Eh, personaje importante del gobierno de Guanajuato, fue junto con autoridades de liste de los primeros funcionarios que en verdad en su calidad de legisladora y los funcionarios de LISTE, que en verdad empezaron a darle visibilidad a las enfermedades poco frecuentes. Esto es muy importante. Antes de Beatriz Yamamoto no había habido nadie de manera puntual que se preparara, se atendiera el asunto de manera tan cabal. Ella nos abrió las puertas del Congreso de la Unión en repetidas ocasiones y nos dio la oportunidad de entender que ahí donde dicen que es la casa de todos los mexicanos siempre habrá alguien que nos puede abrir la puerta. Muchas gracias Beatriz Amamoto por tu trabajo, muchísimas gracias por tu esfuerzo. Yo quiero, eh, para empezar ya los trabajos correspondientes a esta semana, hacer solo unas menciones adicionales. Como decía un prócer en nuestra República, nunca nunca sobrará el que se suma, pero también nunca faltará el que se resta en estos esfuerzos. Para nosotros es fundamental que en calidad, aunque no pueda ser de otra manera, hagamos el mejor de los recorridos por los esfuerzos más importantes para nuestros enfermos. A Virginia Nallera, a John Foreman, a quien le voy a pedir que nos dé las últimas palabras, a la licenciada Blasich a nuestro querido amigo eh, eh, nuestro secretario de la institución el secretario del sindicato y a todos los presentes, les agradezco enormemente por la disposición la amabilidad, pero sobre todo por venir a darnos su tiempo y su atención, eso es muy importante para nosotros yo por pido, por favor que pases a darnos unas palabras Thank you, uh, thank you for welcoming me and my apologies that I cannot speak your beautiful language. Um, I'm interested to note that technology plagues us everywhere in the world and uh, we have the same sort of problem just like we have rare diseases in our country um, and a massive challenge in all parts of the world to get the right kind of diagnosis, treatment and care for people affected by rare disorders, and it is very important that we have every government in the world committing itself to making sure that there are good outcomes for that portion of their population who have rare diseases. Uh, there is no good reason to neglect them, and there is every good reason to do much for them. Thank you for the opportunity to have Icord join in the Rare Diseases Week in Mexico. It is a great privilege for us, and uh, thank you to the organizers for allowing Icord to be part of this and have our two days on Thursday and Friday. We look forward to participating in these early days of your conferences, and hope that you will join us in ours. Thank you. Muchas gracias al señor Forman por sus palabras. A continuación, les solicito atentamente a la licenciada Alina Flachich de la Rosa, subdirectora de atención al derecho ambiente del ISTE, que nos dirija un mensaje y proceda a la inauguración de la Semana Global 2015 de las Enfermedades Raras. Pues bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto recibirlos en el ISTE. Y que por fin, este, David, hayamos podido lograr este trabajo que tenemos dos años y que ha hecho casi tres trabajándolos de la mano con esta red de enfermedades huérfanas oradas. Yo quiero platicarles rapidísimo este, lo importante que es para nosotros que estemos hoy aquí reunidos. El ISTE, junto con este, Femexer y las demás este, asociaciones de enfermedades huérfanas raras, llevamos de la mano trabajando desde 2013. Empezamos el, el 16 de febrero de 2013, 26 de febrero de 2013, conformamos esta red de apoyo para pacientes y familiares con personas que tuvieran enfermedades huérfanas raras. Empezamos, éramos muy poquitos, y al día de hoy tenemos a 19 organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas nos acompañan el IMSS está el Instituto de Rehabilitación Pemex la Universidad de la Salle, este, el, tenemos investigadores del Politécnico que nos están acompañando en estas actividades nuestra idea David lo que empezamos lo hicimos realidad ahí vamos creciendo día a día eh, podemos contar y, y con mucho orgullo decimos que tenemos ahorita 650 médicos del ISTE de primero, segundo y tercer nivel, que ya están este, capacitados para algunos tipos de enfermedades. Eh, internamente con las redes hemos trabajado diferentes maneras de cómo capacitarlos. Queremos que esto siga expandiendo con el apoyo que tenemos con nuestro líder del sindicato. Este, sé que esto va a ser mucho más rápido. El apoyo de nuestro director general del secretario general, eh, sin duda lo vamos a lograr para que todos nuestros médicos se encuentren capacitados y podamos dar servicio a todas y cada una de las personas que son derechohabientes y tienen una enfermedad rara o una enfermedad huérfana porque como yo no soy médico pero lo poco que he aprendido lo mucho que he aprendido es que en el, el, el éxito de esto es detectarlo al inicio para que no, no continúe y poderlo controlar de alguna manera pero siempre han contado y van a seguir contando con el instituto y conmigo de manera personal y también les quería platicar que esta semana global, que es la semana global de, de las enfermedades huérfanas, va a estar compre, compuesta de tres a, acciones principales o por nada. Primero es el cuarto Encuentro Latinoamericano de Enfermedades Huérfanas que es el día de hoy, que inicia el día de hoy. Luego viene el Congreso médico sobre Medicamentos Huérfanos y el décimo congre, Conferencia Internacional de Enfermedades y Medicamentos Huérfanos, que es el alcohol A mí me complace muchísimo estar aquí tratar de participar en casi todas las jornadas que me sea posible por mi carga de trabajo, pero sin darles más discurso y más rollo, porque ya vamos un poquito retrasados con la agenda, les agradezco a todos y les pido de pie para poder inaugurar estas jornadas, las 9.30 del día 12 de octubre de 2015 doy por inaugurada la semana global de la enfermedad de 2015 esperando que las actividades sean de gran valor para los asistentes, para las asociaciones y para el instituto muchas gracias y mucho éxito en este momento despedimos a nuestras distinguidas autoridades A continuación, les voy a comunicarles varios avisos importantes. Por favor, durante el evento y mientras permanezcan dentro de este auditorio de Lázaro Cárdenas, mantengan sus teléfonos móviles o celulares en modo de vibración con el timbre apagado para ofrecer a nuestros ponentes una muestra de respeto y de educación. Por seguridad, no dejen sus pertenencias descuidadas ni solas en ningún momento. Aunque todas las personas presentes somos personas honorables, no podemos hacernos responsables de sus pertenencias descuidadas ni solas en ningún momento. Al final del día, realizaremos varias fotos grupales en el área que nos vayan indicando los miembros de FEMEXED. Ellos portan chalecos color khaki, por lo que les pedimos atentamente que se dirijan al área que ellos nos indiquen al terminar las sesiones de cada día. ¿Qué es al final del día, pues al finalizar llevaremos a cabo un sorteo de libros entre aquellos que hayan dado like o seguir a nuestras redes sociales de Femexer o se hayan registrado como pacientes de AXE Salud. Por favor, acudan con los miembros de Femexer que están en el área de registro a la entrada de este auditorio para mayores detalles. lo que está diciendo la, la, la preciosa que al final de la, de la jornada al final el, el próximo viernes después de obtener de cada uno de ustedes sus registros, se va a sortear un viaje de tres días y dos noches para que vayan a, a Acapulco dos personas alguno de ustedes va a ser beneficiado también se van a, se van a estar sorteando paquetes de libros que la compañera Rose donó y me informan también que una, la, una, una tablet también se va a, a donar no sabemos si vamos a agregar más cosas que se puedan poner a disposición en sorteo para ustedes pero lo que tenemos claro es 15 paquetes de libros donados por la luz son todos muy interesantes luego un viaje para dos personas, tres días y dos noches costeado avión, hotel y alimentos y una tablet Recuerden, regístrense para que puedan tener la oportunidad de ser los afortunados. Muchas gracias. Un último mensaje. Por favor, si quieren sacar fotos dentro del auditorio a algún ponente mientras está dando su opción, por favor solicitenle directamente permiso para esto hay que algunos tienen restricciones que les impiden publicar su material fuera de este recinto. Ahora les pido atentamente a todos los asistentes que tomen sus lugares, pues vamos a proseguir con nuestro evento.